El pasado martes, los imputados Orlando Badia, alias Freddy, y Luis Miguel Payano fueron condenados a cinco años de prisión, cuatro de estos suspensivos como lo estableció el tribunal. Ambos, acusados por la muerte a palos de Jorge Luis López Almanzar, en un hecho ocurrido en el sector Vista del Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís.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 ...del hecho cometido. Esta es una familia pobre, como usted puede ver, humilde... ...que no tiene para pagar un abogado caro... ...por eso cogieron un abogado defensor del Estado... ...pues no puede pagar un abogado... ...y el abogado tampoco ha hecho nada... ...por favor, queremos que se nos escuche... ...queremos que se haga justicia... ...porque mañana lo sueltan... ...ya me informaron de fuente oficial... ...que la mujer está aquí en Vítel dando vueltas... ...la que estaba supuesta a testificar... ...está aquí pasando donde quiera. Recordamos en torno a este hecho... ...que ambos imputados ...al momento de su detención... Admitieron su participación en el asesinato a palos de Jorge Luis López Almanzar Miguel, con quien habría sostenido un altercado a trompadas con el occiso y Freddy. Y Freddy intervino para defender a su amigo. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.